Tienen que poner una clave para entrar por lo exclusivo que es. Este es el mejor restaurante de Ecuador. El más rankeado. Después de probar de todo por mercados y restaurantes, ¿por qué no ir al mejor? Para que veas cómo es y a ver si te animas a visitarlo. Estamos en Quito, Ecuador y mira esta casa. Desde afuera muy bien, nada fuera de lo común pero adentro se encuentra el mejor restaurante de Ecuador. Es el restaurante Nueva y está en el barrio de La Mariscal. ¡Vamos! Miren, hasta tiene, tienen que poner una clave para entrar por lo exclusivo que es. La cocina es abierta y podemos ver cómo están preparando todo de una forma minuciosa, todos los ingredientes aquí. Muy interesante. ¿Y por qué se llama NUEMA? Eh, NUEMA eh, más que nada es el nombre de los hijos de los chefs, ¿ok? T Tienen tres hijos. Significa Nuria, Emilio y Martín. Desde ahí nace NUEMA hace ocho años atrás. Comenzaron con un bistró y luego intentaron cambiar un poco la perspectiva acerca de la cocina eh, nacional ecuatoriana y tratar de dar a conocer una versión de degustación, más que nada. Vamos a empezar esta experiencia en el único restaurante de Ecuador que está en el Top 50 de Latinoamérica. Así que de acuerdo a esta lista, es el mejor restaurante de Ecuador. Actualmente en el puesto 24 en la lista de los mejores en 2022. Siempre es una satisfacción eso y creo que también te da la pauta de que por, estás yendo por un camino correcto, ¿no? Y, y todo el mundo conozca un poquito más de, de todo lo que tiene que ofrecer, que es, que es bastante y es súper interesante también. Tratamos de plasmar sabores de ecuatorianos de costa, sierra, amazonía y eh, región insular, en este caso, en un, solo, en un solo momento, tal cual son dos horas de degustación las que damos dentro de todos los 15 tiempos, que es la experiencia completa, y eh, más que nada es eso, tratar de hacer llegar a las personas un mensaje de que la cocina ecuatoriana tiene mucha perspectiva y tenemos un buen producto y es de muy buena calidad también los, los productos, los ingredientes que manejamos. Vamos a empezar con la experiencia de 15 tiempos. Van a traer varios platillos, algunos son sensoriales, otros los comen con cubiertos y también vamos a pedir un cóctel especial. Nos van a analizar y van a ver qué nos dan según lo que nos gusta y según lo que analizan de nosotros. Sandía, pepinillo y tenemos. Tenemos vinagre, hacemos una semejanza vegetal, ácida. Es como algo descompuesto que se le denomina como shrub, Currincho, eh, destilado de caña. El bartender se acerca a tu mesa, empieza a conversar contigo y te propone un cóctel de acuerdo a tus gustos. Mi trago de autor. Con naranjilla. Vamos a probarlo, a ver. Mmm... Se siente la naranjilla. La naranjilla es una fruta ecuatoriana. Vamos a poner aquí imágenes porque la hemos estado probando en este viaje mucho y tiene vodka también. Salud. ¡Salud! Vamos a empezar con un pan de yuca y aquí está la mantequilla. Vamos a untarlo. Mm. Es de yuca el pan. Mm. ¿Rico no? Rico. Bien rico ese panabra más? Ah no, no hay nada. Esta es una tortilla, se podría decir, de maíz morado. Tiene pulpo y tiene unas hojitas moradas. También el color es importante porque todo es moradito. Voy a ser honesto, no me gusta mucho el pulpo, pero voy a darle una oportunidad. No me gusta mucho el pulpo. Siempre trato de evitarlo, pero está rico. De repente sería mucho más rico con un poquito de pollo, eso sí. Tenemos el tercer tiempo a base de berenjena y también una zanahoria blanca. Vamos a probarlo. Siento como que tuviera platanito frito. Pero está muy rico, está muy rico. ¿Hasta ahora ¿cuál es tu favorito? ¿El pulpo? El pulpo, ¿no? No. El pan de ver Ah, el pan. Por es no Controversial. ¿A qué te sabe? ¿A queso? ¿A queso? Tiene que ser. Acá tenemos un crudo de pescado. Que usamos esta noche es vegetal y tenemos acá una salsa que es de clarificación de guayaba. Está crudo, pero se ha cocinado un poco con el, la reducción que le echaron de, de qué, de guayaba, ¿no? Dijo, de guayaba. Tiene un saborcito a quemado, no sé si sea esto. Miren aquí está la jícama. Aquí está el pescadito, la jícama. Uh -huh. ¿Sentiste la leña? Sí, ¿Como quemadito? ¿Qué será? Si sí está crudo aquí el siguiente plato de Jerem, este plato es manavita, el cual está a base de, es a base de maíz amarillo, también con fondo de cerdo. Al, por la parte izquierda tenemos polvo de Jerem, el cual es, está deshidratado, acompañado de un camarón de río, y, y tomate, chalotas encurtidas con un poco de mostaza encurtida también y alga guacam, acompañado de un bisque hecho de los mismos de las mismas cáscaras del camarón espero que lo disfruten del mercado de magdalena llegamos a esta sabrosura ¿El camarón? Sí. ¿Este camarón? seis hojas y media después cuánto tiempo ha pasado creo que vamos a tomar el reloj <risa> entonces <se> parte <risa> No, no. Rico, a mí me encanta el camarón. Es el camaróncito de río. A ver si yo lo puedo cortar mejor que, que Carlos, que sufrió. Tres días después. Esperaba que sea frío, pero está caliente. Claro, rico. Estamos esperando al siguiente tiempo. Cada tiempo se demora un poquito, por eso es una experiencia de más de dos horas. Tienes una, una base de neapía. La neapía es... Lo que ustedes también tienen es un fermento de yuca. Ustedes les dicen tucupí. Una coliflor que le tratamos como que fuera una proteína. El tallo encima eh, encurtido. Con un vinagre de coliflor. Y matizado con nips de cacao caramelizado. Vamos a probarlo. Mm. A mí no me gusta mucho la coliflor. Pero esta está genial. Vamos a ver, sin miedo Carlos, sin miedo <risa> Carlos, por si no saben, es bien etiquetoso si Aparte parte de arriba de la pesca para darle frescura tenemos toronjil y un poco de sal gruesa y el aceite es de un producto que se llama sachajo. ajo, ¿sí? Esa sacha ajo es una hojita amazónica que igual tiene notas a ajo pero no tiene nada que ver con el ajo, las comunidades que le llaman sacha a lo que es falso y le ponen ajo a lo que tiene el sabor, ¿sí? pero lo disfruten, los preparamos entre todos, ¿sí? pues buen provecho. ¿sí? Uy, qué filetito, eh. Está rico, me lo estoy tratando de averiguar qué es esto. O sea, pescado de la selva. A ver, con el juguito. Interesante. Me gusta el paiche, pero no sé, está rico, pero diferente. Mi paladar está adaptándose a estos nuevos sabores. Tenemos un plato hecho a base de salsa de kale junto a un corazón de res asado, zucchini que está a la parrilla y una salsa, una espuma de asna que es una planta de monte amazónico. Mm no me gusta tanto es la cocción de la carne, a mí me gusta bien cocida y está eh, un cuarto. Entonces eso es, lo, eso es lo único, que a mí me gusta la carne, así, casi, carbonizada. ¿eh? ¿A ti cómo te gusta la carne? Tres cuartos. Está rico, me gusta. Aquí tenemos lo que es el cochinillo, en la parte de abajo tenemos un demi -glas de chicha a base de los mismos huesos del cochinillo. Tenemos un cochinillo cocinado por dos días a, larga a baja temperatura, en la parte de arriba lo que es una espuma de oca caramelizada y encurtidos de macho morada, macho blanca y macho amarillo. Mm, me encanta, Qué rico está el chanchito. Mm. Aquí tenemos la primera parte de la experiencia dulce, este es el prepostre, está basado en chirimoya, pepas de sambo y mandarina. Debajo de toda esta espuma tenemos un manjar de leche hecho en casa, eh, arriba de esto tenemos un crumble de vainilla para darle un poquito más de textura, eh, pepas de sambo garrapiñadas, motas de chirimoya y gajos de mandarina. Tiene chirimoya también, a ver... Dale, curso, dale curso. Lo único es que está bien dulce, pero está rico tenemos el postre de coco, el coco es mi, es mi sabor de postre favorito siempre. Y tiene algas de los galápagos que también está tratada con coco. Vamos a probarlo. Uh -huh. ¿Está rico? Uh -huh. Tiene muchas versiones de coco, tiene coco tostado, tiene leche de coco, tiene el con coco, tiene coco fresco, así que es un... Explosión de coco. Tenemos, eh, como los que se tenemos una gomita que es hecha a base de tomate de árbol. Tenemos un alfajor que es hecho a base de machica En el medio tiene dulce de miel, de maní. Y la trufa que ustedes logran visualizar ahí es hecha con un chocolate al 75%. Y la diferencia de los otros chocolates que tienen el mismo porcentaje es que este es amazónico. Entonces, por ende, va a tener un poco más de acidez. La gomita. Mm. Y el chocolatito con máscara. Este sí está raro. Y el chocolate al 60%. Es como un mousse, parece, de chocolate. Soy fanático de las gomitas. Qué pasó? Bro? es fanático de las gomitas. Es súper ácido. Ah, sí. No me, no me pareció no, tan cariño. Una trufa. Que uh -huh. es Es uh -huh. más sólido. Uh -huh. No le siento mucho. Pero estaba sí. bueno. Pero todo estaba Como bonito. una galleta más. Una galletita. Muy buena la experiencia en total. Esta experiencia de 15 tiempos... ...de 15 cursos... ...costó 85 dólares. Los hoteles... oscilan alrededor de entre 12 dólares. En general... Una buena experiencia para que sea el mejor restaurante de Quito y de Ecuador. Lo recomiendo. Pero por supuesto en los mercados, en las calles aquí en Quito... ...también hay muchas opciones muy ricas. Esa este es solo una opción si les alcanza. Te veo en el próximo video.